Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube. ¿Cómo les va, queridazos, queridazos, amigazos? Bueno amigos, eh, antes que nada les quiero decir que esta es una serie de videos que voy a estar haciendo con respecto a análisis de tanques. Bien, me lo han pedido, me lo han pedido muchas personas y bueno, quiero complacer, complacer, mejor dicho, no complacer, burro, burro. Quiero complacer al público eh, trayéndoles un pequeño análisis y viendo partillas que voy jugando o que me van enviando ustedes, en este caso como bueno, esta es la primera. Eh, decido agarrar una que hice yo, que es una partida normal, tampoco es la partida de mi vida, es una partida normal, pero que sí me gusta y que me interesa mostrarles para, porque creo que puedo enseñarles algunas cosillas, algunos truquillos de este tanque y si alguno tiene que comprarlo cuando salga o tiene ganas de adquirirlo y bueno. Se puede fijar si le gusta, si no le gusta, si le parece bien, si le parece mal. Si no te gustan no lo compras y si no te interesan no lo compras y me parece excelente. Y si tenés ganas de comprarlo, está bueno entonces. Vamos a hacer un, una pequeña, un pequeño análisis, un pequeño resumen de lo que es este tanque. Primero podemos decir que es un cazatanques, es un caza de tier 8 soviético, de la Unión Soviética, de la Madre repatria y que tiene una pegada atroz, que tiene características, digo así como un resumen de las características, no después lo vemos más en profundidad. Pero que, eh, digamos, la torreta puede girar solamente eh, en estos ángulos, digamos, no gira el total de la torreta, como puede ser el Scorpion G, por ejemplo. Pero, entonces, acá sí podemos girar casi hasta la mitad. No llega, en realidad, hasta la mitad de cada lado del, del tanque. Pero casi, digamos, en estos ángulos vamos a poder disparar. El tema es cuando tengas un ligerito moviéndose, tal vez tengas que mover un poco el chasis eh, del tanque. Y eso lo puede llegar a ser un poquito engorroso, digamos, ¿no? Eh, en el sentido de que, permanentemente, depende con qué lo equipes, pero... Si lo equipas como yo, tal vez puede que tenga algún tipo de inconveniente. En el sentido de que cuando le pones las, eh, el telescopio binocular... Bueno, entonces en ese sentido eh, se te va a complicar un poquillo, ¿no? Porque se va a estar desactivando cada vez que muevas el chasis. Bueno amigos, eh, ¿qué más? Eh, tiene un, Vamos de allá directamente a meternos con lo que tiene que ver con el tanque. El daño del cañón que tiene es de unos 520 eh, de daño promedio, ¿no? Podríamos decir que es el daño, digamos, que tiene, que tiene este cañón con la munición AP, ¿bien? ¿Bien? Tiene munición AP como, como munición principal, como munición tradicional, digamos. Después tiene la munición Hit en segundo lugar. Recuerden que esta munición, si eh, en un mapa, digamos, vos tirás una munición Hit y eh, en el trayecto pega o toca con algún otro, con algún otro, digamos, elemento del tanque, del tanque, del mapa destructible, o sea, tranquilamente el proyectil va a explotar y no va a llegar al tanque de destino. Capaz que hay un cantero de piedritas así... Separando los caminos y demás... Y vos le tirás a alguien que está ahí detrás... Si la hit pega en ese cantero... O en algunas maderas o lo que sea... No va a llegar al tanque... Por eso si cargas eh, directamente la p sí va a llegar... Eh, ¿Qué más chicuelos? Bueno, después el tema de... Eh, con la explosión... La penetrante... La munición AP penetra 243... La munición hit penetra 320 y la munición eh, explosiva penetra unos 65 y hace unos 660 de daño que si están atentos y la utilizan bien esa munición explosiva va a serles de mucha utilidad y de hecho en esta, en esta partida también la, la he aplicado de esa, de esa manera para que puedan verlo estaría estaría bueno, estaría interesante digamos el hecho de a veces podés ir cambiando de... de ¿cómo se dice? perdón de de target, por decirlo así, cuando vas cambiando de objetivos, eso, no me salía la palabra cuando vas cambiando de objetivos, te vas dando cuenta que a veces es mejor dispararle eh, cuando tenés un tiempito uh, se te ve un Scorpion, como ya estoy spoileando un poquito, un Scorpion que sé que tiene 0 o 1 de blindaje, entonces le tiro una explosiva y le meto el daño eh, máximo que tiene mi munición, bien eh, tenés a un torretero enfrente tenés a un IS-7 un tier 10 torreteando que no le va a hacer nada, ni con AP, ni con Hit bueno, directamente le tirás una explosiva, y aunque sea, sabes que 200 le vas a sacar, aunque sea por lo menos mínimamente. O 100 y pico, depende, ¿no? También, hay esos tanques tú, tan, tan, tan duros, no, es bastante complicado. La cuestión ahí. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, el tiempo de recarga son de base unos 13 segundos más o menos. Pero tengan en cuenta que esto es de base, digamos. Ustedes a medida que lo van equipando y demás, eh, esto se puede, se puede reducir en unos 11 segundos y moneditas. 11.5 más o menos, para tener una idea. Yo lo tengo en 11.74 si no mal recuerdo. Pero la tripulación que tengo es paupérrima, es muy mala, es muy básica. Estoy leveleando la, eh, lo que es la, la tripu del objeto 704. El, el cazatanque es de línea de tier 9 ruso, entonces la puse acá para levelearla un poco porque estaba muy, estaba muy triste, entonces eh, la, estoy, la estoy subiendo, el tema es que tengo solamente la habilidad de sexto sentido y, eh, y nada más, o sea, camuflaje, recién la estoy empezando a, a subirla, creo que la tengo al 80% de camuflaje en todos, o sea, nada, el, el tanque está peladísimo. Eh, y bueno, eso es, es, un, es un pequeño inconveniente Pero que bueno, se puede solventar de algunas distintas formas eh, ¿Cómo equipé el tanque? Bueno, yo le puse eh, Barra de carga, sí o sí De una eso de cajón va Segundo, le puse telescopio binocular O sea, los telescopios Para poder tener mayor visión Y con eso vamos a alcanzar unos eh, 450 metros más o menos. Una cosa por el estilo. Entonces está, está bastante bien. Porque de base trae unos 360. Entonces el alcance de visión es de 360. Pero lo podemos llevar con el telescopio a unos 450. Que no está nada mal. Eh, pensé que detrás de un arbusto va a estar bastante, bastante bien. Eh, y después le puse lo que es eh, la red de camuflaje. Y bueno, ya creo que sería para mí, a mi forma de ver, la equipación que mejor le calza a este tanque, ¿no? A este cazatanques. La dispersión es de 0.35 y tiene un tiempo de apuntamiento de 2.3, ¿bien? Eh, esta, este apuntamiento, cuando tengas la tripu un poquito ya mejor, la vas a poder dejar en 2.2, tranquilamente, 2.19, una cosa por el estilo, no está nada mal, y la dispersión va a llegar a unos 0.33, eh, que no está, no está mal, digamos. También tengan en cuenta que es un 130 milímetros. El cañón que tiene es, es un cañón bastante, bastante grueso. De los más gruesos de, del juego, podríamos decir. Sacando el, el, el, el, lo que es el 152 milímetros. Eh, después el que le viene en escala es este 130. O sea, es uno de los cañones más potentes del juego. Eh, ¿Qué más, chicos? Bueno, después lo que tiene que ver con la movilidad. La potencia del motor es de 400, lo que le da una movilidad de unos 16,67 caballos por tonelada. La velocidad máxima es de 65. No la vamos a alcanzar en la vida, esa velocidad, ya les digo. No hay chances. Eh, pero la potencia específica no es tan mal, digamos, no es un, no es un sueco, no es un cazasueco que se mueve sueltamente por todo el mapa pero tampoco es un Ferdinand alemán de los pesados tipo Jad Panzer, Schatt Tiger o Ferdinand que va a 8 por hora, o sea es un, es un híbrido en ese sentido con lo que tiene que ver con la potencia específica no está mal, no está mal, digamos te da, te da la posibilidad, si sí, te avivás a tiempo, te das cuenta a tiempo de retirarte de un sector cuando te vienen 3 o 4 y estás vos con el spotter adelante que ya está yéndose entonces agarras te das media vuelta y te vas ahora, si lo haces sobre la marcha sos pollo porque no tenés manera de escapar si tenés algún mediano ligerito o algún rápido, rápido digamos, ¿no? Un ligero con ruedas. Estás en el horno. Eh, velocidad de rotación, 36 grados por segundo, no está nada mal. Y la velocidad de rotación del cañón estaba bastante bien, unos 22 grados por segundo. O sea, aceptable. Bien, tampoco. Acá lo que, lo que destaca este tanque es el daño que tenés eh, por disparo. Básicamente tiene que ver con eso. Si sabés ocultar bien el tanque, pensá que tenés un camuflaje de unos 760 más o menos. Con la red de camuflaje y con eh, la habilidad de camo en, todo lo, en toda la tripulación. Ponle que llegues a unos 780. Si le metes eh, hermanos de armas y si le metes también raciones extra de combate, podés llegar a unos 800. No está mal. No está mal, o sea, poniéndole todo, todo, todo lo que tiene el juego. Eh, ya te digo, o sea, no está mal. Está bien, eh. Entonces, o sea, tampoco es un ISU 152 que tiene 600 de camuflaje. Tampoco es un UDES, un eh, cazatanque sueco que tiene un 900 un Helga que tiene 960, 970. Pero está bastante bien dentro de ese rango. El tema, lo que sí van a tener que tener muy, muy en cuenta y se los digo posta y tengan mucho cuidado con eso, es al momento de elegir cuándo disparar. Porque así como tenés un camuflaje relativamente bueno, de unos 760, eh, también ten en cuenta que al momento que vos disparás, digamos, el ruido que genera ese cañón, la, la explosión que genera ese cañón, si no tenés la regla esa de los 15 metros, te van a detectar desde la otra punta. O sea, el camuflaje se te va prácticamente todo. quedas creo que es un 57.5%, creo no, es así, es un 57.5% de camuflaje sin, eh, estando inmóvil. Sumale eh, un 20% más, ponerle por el tema de los arbustos. Ahora, si vos disparás sin hacer la regla, la regla esta de los 15 metros, que es cuando el arbusto deja de ser transparente eh, y, y, digamos, no cumplís esa regla, el, camu el camuflaje se te baja a un 3%. A un 3%, más o menos, para que tengas una idea. Entonces, eh, no, perdón, a un 8%, a un 8%, a un 8% me acuerdo ahora. Eh, 3% era en, mo en movimiento, o sea, pff, no hay chance. Eh, porque son 34% cuando estás en movimiento. Y se te baja un 3 y disparás. Y 57% eh, estando parado. Y se te baja un 8% luego de disparar. O sea, si no tenés un arbusto. Si no estás en la regla de los 15 metros. Te vas a comer el tiro de la grille 15. El tiro del 268. El tiro de, del ShotBanzer e de 100. Y todos los cazas que tenés allá atrás campeando. De tier 8, 9 y 10. Adiós. Pensá que tenés 1000. 100 puntos de vida, man. 1100 puntos de vida. Un tiro de un nagrile te baja 750, ponele. Ponele 700 para redondear. Te quedan 400 de vida para el resto de la partida, o sea, mejor que no te vea ni un mosquito porque estás en el horno. Bueno amigos, básicamente esto es un resumen del tanque, tampoco lo quiero hacer súper, súper largo, más vamos a estar viendo ahora la, la partida, eh, que tiene algunas cosillas que, que les voy a mostrar. No, ya les digo, no es la partida del mundo, ni mucho menos, pero, o sea, es una partida normal como las que juego yo. Ya les dije siempre en la historia desde este canal, este es un canal para gente normal, o sea, para gente del promedio, que tiene ganas de mejorar, que tiene ganas de hacer su partidita, de ir mejorando las estadísticas de a poquito, ir aprendiendo eh, escuchando consejos, viendo algún videito, alguna posibilidad de esto, del otro no es para, si sos un super pro, violeta o super unicornio del mundo mundial, mmm, no te van a servir mis videos, si querés venir a los directos cagate de risa, pero a nivel que es lo que me están pidiendo algunos chicos que es eh, tratar de explicar algunas cuestiones básicas del juego bueno, eh, no te va a servir de mucho que digamos, pero bueno vamos a meternos en la partidilla de paso Ahí vamos, ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, perfecto, me gusta, me gusta. Bueno, eh, maybe we means understand their intention. Bueno, no sí. sé. No sé qué estaba diciendo. Eh, voy a tratar de ir explicando más o menos lo que voy haciendo porque también me lo han pedido mucho. Yo pensé que no era importante que vaya explicando lo que voy haciendo, pero sí es importante. Porque muchos de ustedes les interesa saber... ...por qué hago tal movimiento o tal otro, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso... Eh, ...vamos a ir explicando... ...las diferentes cuestiones. Acá lo que hago es... ...básicamente todos sabemos ya... ...o deberíamos haber más o menos empezado... ...ya hace un tiempo jugando este juego... ...que acá siempre sube los ligeros... ...y se van a meter ahí adentro del monasterio. Eh, entonces, siempre vas a tener... ...o casi siempre podríamos decir que vas a tener un tirillo. El proyecto que se va a encarar directamente a la MX 1357. La MX la tiene bastante complicada. Tiene La MX, recuerden ustedes. Otra cosa que está bueno también saber es... Digamos, ¿cuánto pega cada tanque? En la medida de lo que puedan, ¿no? Tampoco es... Vas a ir aprendiéndolo con el tiempo. Más o menos te vas a ir dando cuenta. O sea, te vas a dar cuenta cuándo vas a ganar una partida y cuándo no. Cuando sabes que estás en el horno, estás en el pollo o no. Sabes que el 357 contra el proyecto no tiene nada que hacer. Salvo que se vaya alguien a ayudarlo. Bueno, ahí tiré un... Para, ahí está la cámara. Bueno, eh, le quise pegar un tiro al Scorpion. No sabía si se iba a mandar. Se mandó nomás y bueno. Eh, nada. Acá el EBR decide mandarse. Apuntamos hacia adelante. Aparece el logito de sospollo de la Nando Army. Eso me gusta. Por eso tengo instalado el XVM. Porque para poder que pueda aparecer el lobito de la Nando Army ahí... Que me encanta. Eh, tengo que tener instalado sí o sí el XBM. Chicos, miren lo que hace este Challenger, ¿no? O sea, tratemos de aprender también de, de nuestros propios jugadores. De nuestro propio equipo. Yo creo que acá le pongo, si no mal recuerdo... Challenger retrocede. ¿Por qué? Porque sabés que tenés al Scorpion ahí. Al Scorpion arriba de la... De la... Abadía. Y si tenés alguno... Por las dudas que esté disparando desde... Allá al fondo... Desde lo que sería 7 eh, más o menos. Estás en el horno. O sea, Challenger no. No. Automáticamente fíjate dónde estoy yo. Yo estoy con cobertura. Siempre estén con cobertura, chicos. Ahí le puse atrás porque el Scorpion te va a meter otro bombazo. Mira, ahí le tiraron. Y decí que le erró. No sé cómo. Trato ahí de, de tipo de salir a, a meterle un tirito. Se me mueve, no llego a darle. La retícula a veces es inmensa. Y ya está eh, out. No hagan eso. No les conviene, o sea, no les conviene hacer eso para nada. Bueno, ahí va el T-69 a buscarlo al Scorpion. Recuerden que es el Scorpion de Tier 7, el que pega 200 y pico. 200 y monedas. 230, 240, 250 más o menos. 270 también. Bueno, vamos a ir pasando la partida eh, un poquito más rápido. Ah, pará. Bueno. Acá, ¿qué pasó? Acá les quiero decir una cosa. Yo sabía que estaba el Scorpion por ahí. El Scorpion ese. Justamente ese chiquitito. De, de Tier 7. Eh, y también sabía, porque yo lo tengo, que tiene uno de blindaje. O sea, directamente tiene una cosa así de blindaje muy, muy finita. Entonces, ¿qué dice? Como sabía que estaba por ahí hinchando en el medio. Dije, bueno, cargo una explosiva. Y en cuanto me aparezca el Scorpion, lo hago pollo. Dicho y hecho. 636 de daño al Scorpion. Eso... Digamos, es también un poco ir leyendo cómo va la cómo va la partida, digamos, ¿no? Porque habíamos perdido el medio. Sabía que había... Están, hay dos Scorp hay tres Scorpions, chiquititos. Que después los vamos a ver por ahí. Ahí está, mira. Uno que estaba en E6. Otro que es este. Y otro que está en G1. Entonces ahí se comió un bombazo de 636. Que tuvo suerte. ¿Tuvo? Igual te digo que tuvo suerte. Porque... Bueno, acá no me dice el daño que podría haber hecho. Pero podría, ser, podría haber sido muy, muy superior. Es 6.50 el daño promedio, pero, tío, podría haber hecho tranquilamente unos 700 y pico. Muy, muy zarpado. Bueno, ahí ya estamos empezando a ver. Ojo, ojo el piojo, porque el Pantera y el Renegade se vienen por la línea 8. Bueno, y ahí un P-43. Yo había cargado hit por... por ¿Sabes que No sé por qué cargué hit. En realidad creo que me equivoqué el botón. O no me acuerdo si fue porque me equivoqué al botón o por si... O por si me aparecía el Renegade. Para darle en la cupulita justo, pero... Sí, no, acá no tendría que haber disparado hit. Acá, este fue un error mío. Que, es más, pierdo créditos al pedo. No me convenía tirar hit ahí, ni mucho menos. Bueno, ahí... ¿Por qué avanzo acá? Porque tenemos al T-44 que está... Como un gato encerrado ahí Tenemos al Scorpion acá Y tenemos al otro Scorpion ahí O sea, nosotros tenemos que tratar de dar cobertura Tratando de dispararle al P-43, ¿entendés? Para ayudar al Scorpion Y para ayudar al otro Scorpion Y al P-44 que... Al T-44 que va a morir Bueno, ahí le metemos el bombazo al P-43 Otra vez aparece el loguito del Nando Army ahí Que me encanta Sos pollo Sos recontra pollo. Bueno, acá me como la, la pared y otra, otro consejo que yo puedo dar es, eh, vamos, 1999 de daño y una eh, aquí Lo que digo es lo siguiente, ¿no? Yo tranquilamente me podría haber quedado ahí donde está el, el, el cadáver ahí del challenger. Pero decido siempre que ustedes puedan. Esto es un truquito que aprendí de los más cracks. Siempre que puedan buscar reposicionarse y buscar un lugar para después volver a tirar de vuelta y tener más chance de hacer más daño mejor y mucho mejor todavía si tenés toda tu vida digamos ¿no? Acá yo tengo los 1100, tengo la vida completa, con lo cual tengo que seguir hacer, haciendo daño, digamos, o sea, no, no me puedo ir eh, no me puedo morir ahora y o que me maten, o que me destruyan, mejor dicho, y no pegar un tiro más con 1100 de vida. Para que pongo la cámara. Ahí está el Churchill. Tomamos todo el tiempo del mundo. Todavía no estamos espoteados. Sé que lo tengo el turtle. Sé que ese es un lugar eh, bastante blandito. Aunque parece naranja. Va a entrar igual. Y más con hit. Eh, y le metemos un bombazo de 569. Bueno, ahí ya estoy espoteado. Soy pollo. Sé que el turtle tiene... Ahí tengo la mala suerte de, de querer avanzar. Y que justo me la da... A ver. Si te fijas bien por dónde pasa ese tiro. Está el límite. Porque mira el ángulo que tenía. O sea... No porque no me vaya a penetrar, sino porque justo no, no chocan la casa y justo me dan En la cola a mí eh, Bueno, cometí un error Mala mía, mala mía de una, olvídate Ahora sí, ahora sí me acomodo Está bien, me como tu bombazo, pero vos te vas a comer el mío O sea, es intercambio de HP Y yo sé que él se está distrayendo Con el T69 Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Espero que, dispara, que dispare, mejor dicho Y 3, 2, 1 Cerramos, adiós, a tu casa a tu casa bebote. Ahí ya cargué a P. ¿Ves? Porque yo me di cuenta que me había equivocado encargando hit. No, no, innecesario. En tu tier, no, no es. Es, es medio tonto. Salvo que tengas, ponele un Defender. ¿Qué te puedo decir? No sé, que quieras asegurar el tiro, le tiras un hitazo. Si no, es una pérdida innecesaria de créditos tremenda. Bueno, hasta acá vamos, 3 de daño. No es una mala partida. Para nada. Ahí está. Eh, ¿Qué es? El P-44 Pantera. Acá pasa algo hermoso. Explícame eso. Con AP. No tiré hit. Ni ahí nada. No me vengan con eh, coso espaciado. Ni nada. Eh. AP de lateral un Pantera. Ok. O sea que tendríamos que ir más o menos unos casi... Eh, poner unos 600 de daño Son 3.900 Más o menos tenemos que ir de daño bueno, R.N. Jesus Es que no le recé, no le recé Sinceramente el R.N. Jesus Sé que tengo la posibilidad De estar eh, escondido acá Por eso me voy para allá, pero el Renegade Decide justo venir para acá Si él hubiese intentado subir por el otro lado A mí me reconvenía, porque el Scorpion de allá atrás mío Lo iba a ver y le iba a tirar. Y a mí me iba a dar tiempo para darme vuelta e ir a buscarlo. Pero en cambio acá... Bueno, otra... Otra... Otra rechizus. Eh, le disparo y no sé dónde pega. Pega como en una piedra que hay por ahí. ¿Será? No, sé en el techito ahí del coso. De la casa. Bueno. Esas son algunas de las cosas que tiene este cañón también, chicos. Tendríamos que ir ya a unos 4.300 de daño. Más o menos. Pero bueno. Es más 25% o menos 25%. Ten en cuenta. Y fíjense que disparé y no me, y no me, no me detectaron. Ahí lo estoy, estoy buscando atrás de la planta. A ver si puedo. Pero no. Acá ya soy... Cada vez somos menos. Lo que me llamó mucho la atención es el tema del lowe. El lowe... Se quedó. Bueno, ahí justo no puedo verlo. Pero el lobo se quedó ahí. toda la partida. Y después fíjense. Lo, porque la vamos a ver hasta el final. Ahí el Scorpion retrocede contra un renegade. No tiene mucho que hacer. Eh, yo ya les digo, tengo ese, ese Scorpion. Bueno, acá ellos. Yo... Porque a mí, o sea, no? O sea, pero bueno, está bien. Es, no, es normal. Tiré el árbol. Eh, la cruzader está acá. Ahora la van a ver, que está acá en el medio. Me rompe todo, me hizo pelota básicamente. Eh, por eso es que yo no recomiendo jugar este tanque más adelante de lo que se debería. Es una cruzada de tier 7. Bien, de tier 7. Y me metió casi 500 de daño, como si fuera una tier 10. O sea, imagínate si te llega a agarrar una Arti de tier 10. Y acá ya está, ya que cargador de herido. Reparé, me aparece el, el Renegade, chao soy podio. Adiós. Pero bueno, eh, fíjense que podríamos haber hecho tranquilamente unos 4.000 y pico de daño sin despeinarnos. O sea, jugué muy estático acá en esta, en esta partida. O sea, ellos avanzaron mucho por todos los flancos. Bueno, salvo por el, salvo por el de derecho, no. Por línea 1 y 2 no avanzaron. Eh, pero por lo que es el centro, por lo que es línea 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahí avanzaron por donde quisieran. O sea, y aguantamos... Como pudimos. Acá me pongo con el low porque la verdad es que no entendí. También quiero que vean esto. Que, que no hagan esto. No esto en particular. Todavía no hay nada que... No estoy, no, no estoy criticando nada aún. Tampoco es para criticar. O sea, cada, ya les digo. Cada uno juega como quiere. Pero desde acá trato de decirles por lo menos cuál es la mejor forma de usar un tanque. O sea. Bueno. Se te pone un Scorpion G, ¿no? Bien. Es un, un tanque... Con un buen, buen cañón. Que se va a poner ahí más que nada para... Para una forma de, de distracción, ¿no? O sea, creo que... Obviamente quiere pegarle un tiro. Pero ¿sabes que Estás rodeado, ¿bien? Y te viene un escorpión para atrás. El escorpión que le viene para atrás es el chiquitito que te pega 200 y pico. Te tira la arty O sea... Y ahora se da vuelta. ¿Para qué? Si no vas a llegar en la vida. O sea... No, no saliste al encuentro del Scorpion G. Que te podías comer un tiro. O podías llegar a asumir ese daño. ponele Y vos pegabas un tiro más. Bien. Vos pegabas un tiro más. No importa. Son 300 de daño. No calienta. Pero son 300 de daño más. En cambio. Él decide no atacar al Scorpion G. Con lo cual. Él no hace ese daño. Después estaba la otra. Que vaya a atacar al Scorpion G. El Scorpion G lo ayuda El RNG le saca los 600 y pico de puntos de vida. Bueno. Yo que pues puede pasar. Pero tenés que tener también bastante suerte En cambio, acá, él decide no hacer eso Decide comerse el tiro del escorpión Chiquito, se come el tiro del escorpión G, Fíjate, le sacó 369 Con lo cual con los 600 se podría comer hasta cap Capaz que, si tenía mucha suerte El lowe ahora, la suerte estaba de su lado Se podría comer dos tiros, lo dudo Pero ponele Y tampoco le Tampoco le pega al escorpión, o sea, no, no no. Elegí, casa en el horno Anda para adelante encima sí, yo el ya lo tengo lo recontra tengo porque lo, lo he jugado un millón y medio de veces y lo recontra tengo no tenés movilidad de giro, no tenés velocidad de rotación lo, lo único que tenés bueno es el, es el cañón finito para hacer tiros relativamente quirúrgicos punto, eso es todo, no tenés potencia no tenés recarga, no, ten, no sos duro pues lo único que tiene bueno es el side scrapping y la torreta, que tenés una buena depresión de cañón, puedes torretear eh, y no mucho más que eso él le dice convenido, ¿sabes que te viene el Scorpion por atrás, el chiquitito? Bueno, te comes el tiro del Scorpion G y le metes un bombazo. Y hasta que recarga el Scorpion G, tal vez te puedes incluso tal vez podría haber llegado a pegar otro tiro más. Y si se le pega al Scorpion G, capaz que incluso, chocándolo, capaz no, le iba a sacar vida. O sea que van a hacer, ponerle unos 350 más de daño, más el choque, capaz que eran unos 70, eran casi 400 más de daño, y si por alguna de esas casualidades de la vida, llegaba a meter a recargar antes que el Scorpion porque encima el Lowe recarga antes que el Scorpion porque el Scorpion pega unos 500 y el Lowe pega unos 320 eh, o sea que iba a recargar porque recarga en 9.8 más o menos, 9.9 9.7 por ahí anda y el Scorpion está en, no sé, depende de cómo lo tenga pero ponerle que recargue unos 10 segundos y medio 11, 11 y medio, por ahí andará bueno, no sé, pero dos tiros iba a poder pegar casi seguro, porque el Scorpion chiquito va a tener que dar la vuelta para pegar el tiro o sea, se perdió casi unos 500, 600 de daño por no maniobrar de manera como yo lo hubiese hecho. Yo me hubiese lanzado para meter un tiro más, por lo menos. Si metía dos más el choque, eran como 600 de daño más. Pero bueno, amigos, eh, creo que la partida termina aquí. Sí, están todos muertos. Eh, ¿Qué les puedo decir, chicos? La verdad es que... Nada, espero que les haya gustado. Creo que lo hice un poquito más largo de lo que de lo que lo venía haciendo habitualmente. Digamos Este tipo de análisis así no, no lo venía haciendo. Me lo, me lo han pedido, así que bueno, eh, por eso lo, lo hemos decidido hacer. Creo que está bueno, que nos puede llegar a servir. Y a todos, ya te digo, no, no solamente a mí, porque yo no soy el yo no soy el crack acá, ni mucho menos. Eh, sí que trato de, de aportar lo mío y punto, ya está, eso es todo. A ver, les voy a poner los lo que son los resultadillos. Eh, para que los vean, porque también me los piden a veces. Y bueno... Entonces, para que los vean ahí y los tengan eh, de primera mano. Bueno. Ahí están los resultadetes entonces. Eh, fue una derrota paupérrica. Paupérrima. ¿Cómo es? Paupérrima, ¿no? Sí. Una derrota pírrica. <ríe> pero pero bueno, hicimos, creo que jugamos relativamente bien. Eh, no sé qué opinarán ustedes. Espero que les haya gustado. Y acá le dejamos el daño que hicimos. 3.399. Y tuvimos la posibilidad, lo que me deja tranquilo es que tuvimos la posibilidad de haber hecho unos 4.000 y pico, más o menos. Eh, unos 4.300, por ahí, más o menos, relativamente, 4.200. Eh, que bueno, el RNG en este caso no quiso, pero, pero tuvimos, digamos, nos movimos como para poder hacerlo. El tema es, se pone heavy o, se pone, o uno a veces se va angustiado o mal de una partida porque no hiciste nada y no te moviste. Y después decís, pero ¿por qué no hice esto y esto y esto si yo sé que tengo que hacer esto? Bueno. Acá creo que hicimos lo que podríamos haber hecho eh, de manera más eh, mejor, amigos. Eh, hemos ganado 179.000, pero teníamos activadas reservas de, creo que, 200% de créditos o algo así. Así que por eso hemos ganado tantos creditillos. ¡Oh, no! ¡50%! Más el 50% de Navidad de esto, de estas cuestiones de Navidad y eso. Eh, nada, nos han hecho que, que ganemos esa, esa platilla. Nos dieron la maestría de tercera. Eh, creo que es disparar a matar, me parece. Y gran calibre. Sí, gran calibre. Bueno, amiguetes. Muchísimas gracias por estar ahí. Déjenme en los comentarios qué les pareció la replay. Si les gusta el 130PM. Si no les gusta. Si les parece que está bueno. Si les parece que está malo. Si les parece mucho mejor el, el... cómo es el Scorpion G. Mejor que este o no. Lo ven mucho mejor a este que al otro. No sé. Eso ya depende del gusto... Propio de cada uno. Eh, ¿Qué más, amigos? ¿Qué más les voy a decir? Ahí me falta el, el marquito del coso. Bueno, eh, básicamente eso. Déjenme en los comentarios que de todos los comentarios que me estén dejando aquí. Y esto se van a enterar solamente, ojo, los que vean el video hasta el final. Eh, de todos los comentarios que me dejen, voy a estar sorteando 48 horas de cuenta premium. ¿Bien? O sea, dos días de cuenta premium entre todos los que me dejen su nick en el su nick y comentario bien o sea nick y comentario quiero en los comentarios justamente dejen su like también porque incluso en este video análisis hay regalos para ustedes porque sí porque me gusta regalar así que bueno amigos recuerden dejen su comentario sobre el video si le gustó el su 130 pm si no les gusta bla bla bla bla lo que quieran y después déjenme su nick esa es la forma de participar por dos días de cuenta premium les mando un beso enorme, me saco los lentes para saludarlos, que ya eh, estoy así como medio aturdido de lentes. Les mando un beso enorme y nos vemos seguramente hoy a las 21 como siempre eh, para poder jugar online en vivo. Nos vemos amigos y participen por el sorteo. Chau chau.